Vaya, vaya, señora Ayuso, miles de muertos abandonados porque no podían ir al hospital de urgencia, porque eran mayores, mayores, no tiene derecho uno de unir 75, 80 o 90 años a tener también urgencia en el hospital, tiene los mismos derechos sanitarios y legales como cualquiera. Miles y miles murieron solos abandonados con el COVID. No hay derecho a esa discriminación. Al final te sentarás en un tribunal constitucional de derechos humanos, señor Ayuso. Miles y miles murieron abandonados en soledad y abandono, por ser muy mayores. Brindaje de pensión en la constitución. Brindaje de pensión. En la constitución, blindaje de, de pensión, en la constitución. Así. Así. Ni un paso atrás, por las pensiones, por mi vida. Así, así. Ni un paso atrás, por las pensiones, por mi vida. Estamos en contra de todas las guerras, contra de todas las matanzas miserables de ese Putin. Pero también aquí en España tenemos guerras olvidadas y calladas. La muerte en soledad, el abandono de nuestros mayores, también es una forma de muerte injusta y miserable. Queremos que nuestros mayores estén atendidos y cuidados con derechos humanos, con derechos a la sanidad, con derechos de dependencia y no listas de espera miserables de meses y meses y meses que matan y luego los bombones llevándose los fuertes en descomposición, muertos por abandono y muerte en soledad. La soledad mata, señor Miguel Ángel Revilla. A ese consejero de Sanidad, dámale a tu despacho para atender a nuestros mayores que viven solos, sin atención médicas y con listas de espera miserables, que mata. No hay derecho a este crimen social. Casi se podría decir que es un crimen de Estado, Miguel Ángel Revilla. Tenemos nuestros valores abandonados en soledad sin residencias y con una vejez miserable, con pensiones de miseria. más allá, basta allá. ¿Estás grabando? Sí. Así, así. Sí. Y un paso atrás por las pensiones, por dignidad, Así, así. Y un paso atrás por las pensiones, con dignidad. Di, así, así, y un paso atrás, por las pensiones, con dignidad. Di, así. Y ladrón tras ladrón nos roban la pensión. Todos los meses, condiciones la miserables. Banca de Santander, Uricaja, Caiza. Con comisiones bancarias todos los a pensionistas empobrecidos, no hay derecho no hay derecho a este robo social. Miguel Ángel Revilla hace un premio en el Parlamento, o Igual hace un premio en el Ayuntamiento para solidaritarios con los pensionistas que nos roban las pensiones con comisiones bancarias. No hay derecho no hay derecho a este robo. sin por y ladrones, no hay derecho a que nos roben la pizza las pensiones con comisiones bancarias. Pero bueno, y vosotros políticos, callaos, callados en silencio, viendo cómo nos roban, ¡Hasta allá, hasta allá! A ti que, que estás mirando, también te están robando. Y tú que estás mirando, también te están robando. Y tú que estás mirando, también te están robando. Joven, escucha! También llevas un buena dentro y no serás perchevista, si lo eres claro. No beses la boca que te pisa ni ese contrato miserable que te explota, precario. Que no cumple ni convenios ni leyes laborales. Levántate, únete, afíliate. Ten un poco de dignidad. Mis padres abuelos lucharon por la jornada laboral de ocho horas. Hace cien años. La huelga de la canadiense, 46 días de huelga general. Aquello era apoyo mutuo y había unidad entre los trabajadores. Se conquistó la jornada de de 8 horas. En la el gobierno de la monarquía de Romanones firmó en uno de los primeros países de Europa y del mundo la jornada de de 8 horas, después de 46 días de huelga general. La coordinadora cántabla por unas pensiones públicas y dignas comunicamos este lunes 2 de enero del 2023 en España de una población de 47,5 millones de personas 9,5 somos mayores de 65 años 4 millones son hombres y 5,5 ,5 somos mujeres en España representamos el 20,08 de la población mientras en Cantabria somos el 23,38. En nuestra comunidad hay 128.000 personas mayores de 65 años, y de ellas 56.000 son hombres, 72.000 somos mujeres. En nuestra región... Hay 5678 plazas de residencias de mayores y todas están ocupadas. Estas son las cifras. En la coordinadora cantora de pensionistas somos conscientes de los números y de lo que significan, pero nos resistimos a que siempre que se habla de nosotros y nosotras, las personas mayores, nos reduzcan a números. Que si cada vez hay más viejos, que si las pensiones se comen una parte muy grande de los presupuestos, que si cada vez somos más los pensionistas y menos los que cotizan, que si comemos la sopa boba, como si nuestras pensiones no caerían, nos caerían del cielo. Solo falta que nos llamen parásitos. A nuestra generación le tocó vivir la posguerra, algunos incluso la guerra con todo lo que ellos es de hambre, penurias y sufrimiento. Y nuestra generación es también la que con largas vidas laborales de más de 40 años ha contribuido como nadie a que este país sea lo que es. Trabajamos en las tecnologías que hay ahora, con mucho más esfuerzo y no nos quejamos. Eran los tiempos que nos tocaba vivir. Por todo ello... Reclamamos, con justicia, que se cumpla la Constitución en su artículo 50, que nuestra pensión sea suficiente para vivir con dignidad, que los servicios públicos nos atiendan adecuadamente. Y ello se traduce en que la pensión mínima, al menos, se iguale al salario mínimo, que las pensiones suban al mismo ritmo que suben los precios, los de la alimentación, la luz, el agua, etc. Que se reduzca la brecha de género que hay entre las pensiones y las pensiones máximas y mínimas. Que haya residencias públicas para personas mayores en las que el cuidado y la atención sean de calidad, como corresponde a toda persona que no puede valerse por sí misma todo ello lo reivindicamos para que este 2023 que entra pero y en especial para este año, para el futuro reivindicamos la consideración social que nos corresponde por ser viejos y viejas por ser mayores por ser veteranas y veteranos nuestra generación no merece una consideración y reconocimiento especiales. Nos ha tocado vivir lo que nos ha tocado. Reivindicamos la consideración social que como personas de edad, todas las generaciones de personas mayores se merecen. Y un rasgo fundamental nos distingue a los humanos de los demás seres vivos, la memoria. Y las personas mayores somos la memoria de la sociedad con nuestro trabajo contribuimos construimos la sociedad que heredan quienes vienen detrás sobre los conocimientos de las generaciones anteriores avanza la ciencia y progresa la sociedad es ley de vida por todo ello reivindicamos que la cuestión de edad esté presente y sirva para medir la bondad de todas las decisiones políticas y sociales que a la hora de decidir siempre se tenga presente lo que las personas mayores merecemos y necesitamos que aunque ya no podamos aportar nuestro trabajo nuestros conocimientos y experiencia sean tenidos en cuenta para bien de la sociedad en general que cuando nos equivoquemos se nos juzgue por nuestros errores, porque no queremos compasión, no queremos dar lástima, antes al contrario, queremos que la sociedad saque de nosotras y nosotros todo lo que de bueno hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Por una sociedad que reconozca el valor de la experiencia y respete a las personas de edad porque la organización de los servicios públicos tenga siempre presente lo que los hombres y mujeres mayores necesitamos y merecemos por la reducción de la distancia entre las pensiones mínima y máxima por una pensión mínima igual al salario mínimo por una dotación presupuestaria suficiente para las residencias de mayores por tanto a nivel autonómico como del gobierno central en defensa de un sistema público de pensiones y contra su privatiza privatización y añadir en contra de todas las violencias machistas que asesinan mujeres queda prohibido matar y maltratar a ninguna mujer en el mundo. ¡Gobierne quien gobierne, las, las pensiones, pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, las, las pensiones se defienden! ¡Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden!